Con este recurso se pretende contextualizar a los docentes participantes en el pensamiento pedagógico de la Universidad de Pamplona, donde se expresan los principios y lineamientos generales que orientan el quehacer académico universitario, para cumplir de manera adecuada e innovadora con el desarrollo de los procesos de formación integral a los que se ha comprometido la institución en su misión y visión. ¿Qué es el pensamiento pedagógico institucional? Es una carta de navegación, un mapa, una maqueta, un constructo, cuyos elementos simbólicamente estructurados dan cuenta o representan un estado de cosas que permiten comprender e interpretar la complejidad de la práctica. En otras palabras, no se trata del simple hecho de transmitir contenidos, sino un acontecimiento complejo o categoría para su análisis como vía hacia las corrientes pedagógicas. Expresa los principios y lineamientos generales que orientan el quehacer académico universitario, para cumplir de manera adecuada e innovadora con el desarrollo de los procesos de formación íntegra a los que se ha comprometido la institución en su misión y visión. Misión la Universidad de Pamplona, en su carácter público y autónomo, suscribe y asume la formación integral e innovadora de sus estudiantes, derivada de la investigación como práctica central, articulada a la generación de conocimientos, en los campos de las ciencias, las tecnologías, las artes y las humanidades, con responsabilidad social y ambiental. Visión Ser una universidad de excelencia, con una cultura de la internacionalización, liderazgo académico, investigativo y tecnológico con impacto en lo binacional, nacional e internacional, mediante una gestión transparente, eficiente y eficaz. ¿Por qué el pensamiento pedagógico institucional? Porque a la acción real del profesor dentro del aula y fuera de ella subyacen concepciones pedagógicas, cuya identificación lleva a la comprensión de los elementos que las conforman y penetran en la esencia misma del discurso pedagógico porque desde esta perspectiva generan algunas implicaciones para la función docente y la formación necesaria para llevarla a cabo, porque constituye un referente primordial en el devenir propio de la educación. Adquiere sentido a partir de lo que el profesor siente, piensa, dice y hace desde algunas tipologías pedagógicas que enmarcan su práctica pedagógica, las cuales refieren la manera de cómo se asume la pedagogía y, por tanto, se visibilizará en las acciones del aula, desde las posibilidades individuales y colectivas del educador. ¿Para qué el pensamiento pedagógico institucional? Para apropiar en el quehacer cotidiano de los docentes y estudiantes la función del maestro en su relación con el educando, mediada por el cognitivismo, el constructivismo, la escuela transformadora, la pedagogía dialogante, las propuestas metacognitivas, las TIC, el paradigma humanista el aprendizaje por descubrimiento, en las ciencias humanas y sociales, en la pedagogía crítica que permite convertir las potencialidades y las capacidades de los estudiantes en el desarrollo de competencias, entre otras innovaciones educativas. ¿Para quién? Para toda la comunidad educativa que hace parte de la Universidad de Pamplona. El docente, el estudiante, las directivas académicas y administrativas y el personal administrativo deben establecer mecanismos para ponerlo en aplicación al interior de la universidad y sensibilizar en la importancia de formar un ser humano con valores, principios y con competencias para su desempeño profesional y disciplinar. ¿Con quién? Con todos los actores que hacen parte de la comunidad educativa de la Universidad de Pamplona a través de la acción formadora y las estrategias para la acción educativa. ¿Cómo? a través del conocimiento y apropiación de sus componentes y fundamentos que se traduzcan en reflexiones curriculares que den respuesta y aplicabilidad a la identidad de la Universidad de Pamplona, a entender que el compromiso de los currículos en materia de desarrollo personal está en la formación de la autonomía y capacidad para elaborar su propio proyecto de vida, ciudadano responsable, protagonista, crítico, creador, innovador y transformador de la sociedad, a través del amor, el conocimiento y el trabajo, porque el currículo se concibe con tal flexibilidad que permite generar la reflexión de sentido continuamente. Entendiendo que el currículo encierra un proyecto o plan educativo que se mueve entre lo ideal, lo real e integrado por diferentes aspectos, experiencias, contenidos, competencias y que por tanto se constituye en la expresión formal y material del proyecto, que debe presentar bajo un protocolo sus contenidos, orientaciones, métodos, procesos y secuencias para abordarlo. Teniendo muy presente que un elemento que cobra importancia en el enfoque de conocimiento pedagógico es la comunicación, que se establezca en el proceso de enseñanza-aprendizaje entre los educandos y entre estos y el profesor.